¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a cambiar un disco de oro de una Toshiba Así que viene el intro y les comento más a detalle Y bueno amigos, aquí ya tenemos el disco de oro de 120, es de estado sólido Y la memoria rápida, entonces vamos a ver el, cómo cambiarlo Y pues van a ver cómo se cambia súper rápido Y bueno, esta es la Toshiba, como les comenté y Vamos a retirar la batería y sacar estos tornillitos casi igual a la tupa y aquí tenemos lo que la memoria RAM las vamos a retirar todas ah, vemos que tenemos estos tornillos todos los tornillos retiro Se están acabando las pilas, no puede ser y así es como cambiamos de disco esta cosa tenemos que intentar levantar, no perder el tornillo. Este es el disco duro, aún oh, está bueno. Y vamos a esperar que se apriete un rato. Aquí tenemos el disco duro. Esta cinta. Y vamos a ponerle la memoria de 8 GB. Aquí está. Una linda memoria. Vamos a ver cuál de estas es de 4 GB. Esta es de 4. Vamos a ponerla abajo. Y esta es la de 8 GB. 8 GB. Aquí está. Bueno, no se parece bien, pero es de 8. Y aquí tenemos el disco duro que es de 120 gigas y es que entonces es una super buena marca, que la recomiendo. Y bueno, vamos a ver cómo abrir un disco duro, una caja de disco duro en 20 sencillas pasos okay. Listo, entonces lo que vamos a hacer es en la belleza nueva. Bueno, perdón poner esto aquí ya estaría ah, y esto aquí y vamos a poner Uy, no me fijé si sí, es que acá ya lo tiene todo. poner. Gracias, sí sí tiene. Pero obviamente yo otros los Y estoy poniendo mal. Carajo. Ay, creo que se mide mi cabeza, perdón. Y bueno, este de acá. Y este de aquí. Y este otro va acá. y así es como se instala pues eh, la memoria RAM y el disco duro en estas computadoras ahora vamos a poner el, la batería y ahí está la batería y volvemos a cerrar Aunque eh, podemos hacer un mantenimiento, pero voy a cerrar todo. Lo que podemos hacer. Uy, es sacar el disco, Y... Vamos a limpiar la computadora. Acompáñeme en este triste día. A ver, vamos a poner estos micrófonos por acá. Este disco... Por sacamos de esto y bueno que